¿Sabías que las emergencias más comunes en Navidad y Año Nuevo son causadas por accidentes de tránsito, problemas de salud, incendios y personas en peligro? Hola, soy Carolina Ramírez. Hoy recogemos algunas interesantes recomendaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, publicadas en la Guía Preventiva El Libro Rojo. Son algunas medidas de prevención muy básicas que debes recordar. Agarra el volante con precaución. Que bajemos la cantidad de accidentes de tránsito depende de ti, de mí y de cada conductor. Así que abróchate el cinturón, olvídate del celular, concéntrate en tu carril y no conduzcas borracho. Antes de salir y al regresar, recuerda revisar el vehículo gomas, cristales, luces, frenos, etcétera, y tus documentos al día. ¡Celebra sin excesos! Siendo realistas, es casi imposible mantener la dieta en medio de todas estas fiestas de Navidad. Sin embargo, no olvides que estos excesos navideños pueden provocar serios problemas a tu salud, como indigestión, intoxicaciones, subida de presión arterial y de los triglicéridos, del colesterol o incluso una desagradable resaca. Por lo tanto, come despacio. No comas en exceso. Ojo con la mezcla de sazones y el consumo irresponsable de alcohol. Evita los incendios. Cuidado con las velas. Colócalas en lugares seguros, lejos del árbol de Navidad y de cualquier otro adorno que pudiese incendiarse. Cuidado con el arbolito. Asegúrate de que esté colocado a una distancia prudente de cualquier fuente de calor. Cuidado con los cortocircuitos. No salgas de la casa antes de verificar que todos los artefactos eléctricos están apagados y desconectados. Cuida tu seguridad y la de los que te rodean. Ante cualquier situación de emergencia que se te presente a ti, a un familiar o a un amigo, puedes marcar el 911 desde cualquier teléfono fijo e incluso desde un celular. Este es un servicio totalmente gratuito. Si tú u otra persona está teniendo un episodio de emergencia, Ponte la capa de héroe y llama de inmediato al 911. Ya sea por un accidente de tránsito, una persona que está en peligro, violencia doméstica, una caída, agresión física, o una condición de salud crítica, o incluso, puede ser hasta por una emergencia de embarazo. Pero recuerda que el 911 no es un número para bromear. El uso irresponsable de este servicio de asistencia pública podría ser penalizado. Y lo peor es que podrías estar interrumpiendo que le salven la vida a alguien. En Navidad y siempre, la prudencia y la precaución son la clave para tu seguridad y la de los tuyos. De ti depende no ser una víctima más. Te deseo unas felices fiestas y que podamos encontrarnos el próximo año en los siguientes 180 segundos por tu seguridad. Suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios y sígueme en las redes como arroba mujer seguridad. Hasta entonces.